Hola, hola chicas, buenas tardes, bienvenidas a otro viernes, espero de que ustedes hayan tenido eh, un feliz Eh, es, nuestra, es nuestra querida este, a Cristina Ramos desde Puerto Rico, así que espero de que me le den la bienvenida y que aprendan muchísimo de ella, porque eh, trae mucho que compartir, especialmente. Ella eh, es este, especialista en social media en las ventas, así que bienvenida Cristina. Hola Belleza, ¿cómo estás? Encantada de tenerla acá y, y bueno, este ha sido un momento muy esperado por muchas Cristina porque eh, yo estoy emocionada con todo lo que he aprendido de su, de su trabajo, así que espero que las qué chicas bueno. que están conectadas también. Qué bueno, qué bueno. Esto es para aprender. Así es. <risa> van a utilizar lo que son las redes sociales. Así es. ¿Y qué le parece, Cristina, si comenzamos y si usted nos comenta un poquito de usted, Excelente. de su historia? Este, para que la conozcan de su trayectoria y sus éxitos. Perfecto, mira, yo, yo solamente dos años en la compañía, eh, lo que es, es un Puerto Rico, y ha sido una experiencia maravillosa, de verdad, eh, de que me ha abierto muchas puertas. Yo realmente mi carrera profesional ha sido en el modelaje, y yo toqué muchas puertas, y pues lo que yo quería, pues nunca se me dio. En eso pues me casé y... Eh, pues, pasaron muchas cositas, empecé a estudiar y eh, dejé a un lado lo que fue la carrera profesional de modelaje. Eh, entré en la compañía pues para ayudar a mi esposo porque realmente no estaba este, haciendo nada en la casa, solamente con mis niños y quería ayudarlo. Pues entré en Eibon solamente con un hobby, eh, como yo lo conocía que era de catálogo y con la familia nada más. Nunca supe lo que era liderazgo hasta que mi líder, eh, Milagros, Crisóstomo, que fue la que me ofreció la oportunidad de, de liderazgo y me, me encaminó en lo que era el esta, esta, pues, liderazgo. Y okay. eh, le he sacado un provecho que no tienes ni idea. Eh, menos de, mm, Mi séptima campaña fue que me hice líder de grupo, que hasta el momento he, sostenido de, ¿verdad? he mantenido ese título. Ahora es que quiero crecer a lo que es líder superior. Las redes sociales las utilicé, pues, como yo tenía mi niña pequeña, no tenía... Eh, no, y estaba en un pueblo que eh, eh, me empezó a coger por primera vez. Eh, no conocía a mucha gente. Yo dije, pues, no conozco a nadie. Eh, la única oportunidad que tengo es a través de las redes sociales y enviarlo por correo. Y así fue que empecé, eh, empecé a buscar información de cómo podía poner unas fotos más bonitas, cómo poder hacer videos. Este, además de que, pues, estudio medicina, pues, se me hace... Un poquito complicado salir a la calle a buscar clientes. Wow. Este, que de verdad, en la prospección en cuestión de clientes no se me da. O sea, así que, pues, a, a través de las redes sociales que tengo mi, mis clientes. Ahora bien, para en prospección para liderazgo, pues para eh, atraer representantes, sí me funciona la calle, pero las okay. redes sociales no. Bueno, eh, es fantástico, es emocionante descubrir que usted, aparte de ser una representante, Avon también es una profesional, eh, claro. es, es alguien eh, con estudio, es alguien con sí. muchas relaciones, ¿verdad? Y, y todo le está ayudando, pero pero aparte de todo esto, de todo lo que usted ha logrado en lo personal, ¿qué es lo que más le atrae de, de, de nuestro trabajo como representante? Mira, a mí lo que me encanta de Avon es... El ayudar a las a, a la chicas, ¿verdad?, eh, como yo, que quieren ser algo y no saben qué. Y esto tienes una carrera. Ahora, mucha gente no lo ve así, eh, pero Avon es una carrera, tienes tu propio negocio. Avon es prácticamente nuestro distribuidor. Es como una persona que quiere abrir una cafetería, está buscando un café, pues busca un distribuidor, pues nosotros tenemos abrimos un negocio Nada que invertir, porque para una cafetería tienes que invertir mucho dinero. Acá lo que es la compañía Avon no, o sea, tú no tienes que invertir nada. Y tú manejas tu propio dinero, no tienes que estar pagando grandes cantidades en lo que es una cafetería o café o lo que sea. Y Avon tiene todo lo que es salud, tiene belleza, tiene, tiene, tiene de todo para todo tipo de clientes, hombres, mujeres, jóvenes, de todo, hasta para los, para los niños. Así que, este, Avon, de verdad que es una excelente oportunidad. Así que muchas chicas que no lo está, no, no, no, lo ven así, les digo que sí. Es una excelente oportunidad en todos los campos, como representante como liderazgo. Yo tuve la, la, la fortuna de conocerla en Puerto Rico. Me, me, me encanta de que se haya cultivado esta conexión, porque También. yo la sigo en, la, en las redes sociales, Cristina, <risa> y espero que todas a partir de hoy la sigan, porque es bien creativa. Y, y a mí lo que me encanta de, de su trabajo es, es cómo usted ha ido este, incorporando eh, entrevistas, eh, ha usado la plataforma para ir creciendo. Yo no sé sí. si puedan ver acá que tengo a Cristina. Ella este, en, esta, en esta foto es, es una entrevista, me imagino que le han hecho, ¿verdad? Sí, esto fue que Abon me dio la oportunidad de representarlos en un programa de televisión eh, okay. promocionando lo que es eh, sí Avon o la Fuerza Avon. Eh, Estaba esta, esta chica, que muchos acá en Puerto Rico la conocen como la Bulbo, ella estuvo en el programa Pégate al Mediodía, y ahí fue que pues, me entrevistó y pude representar lo que es la compañía, nuestra compañía. Eva. Exacto. Bueno, yo la veo yo la veo como alguien que inspira a Cristina. Este, Amén, gracias. De todas las chicas que están conectadas, que tienen muy poca experiencia en cómo exponer, ¿verdad? el trabajo y social media vayan tomando ventaja porque mientras usted va hablando yo voy buscando sus perfiles para enseñar claro. la aquella... okay. claro, este yo soy enfermera práctica de profesión y terapista eh, respiratorio de profesión me encanta y sigo por esta línea yo quiero terminar para eh, ejercer lo que es la anestesiología la anestesia eh, porque después pues, en mi campo de, de lo que es la neumología terapia respiratoria eh, y pues tengo a Ivonne como es un ingreso. ¿Por qué? Porque yo no tengo la oportunidad de tener una beca de la universidad pues porque ya tengo, ya la agoté con mis profesiones anteriores. Y pues ahora es o con préstamos estudiantiles o pues cash. Así que Ivonne es una excelente oportunidad para este, pagar lo que son mis estudios. ¿Y cómo puede hacer eh, una persona que es más tímida que usted y que yo? Porque de algún momento cuando comentamos, Cristina, tuvimos un poquito de, de timidez, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo, ¿cómo una persona que no está acostumbrada a exponer su trabajo, sus promociones, eh, su negocio, cómo le pudiera...? Se fue el audio. No, no, bien. no, la, no la estoy escuchando. Okay, ¿me escucha okay. ahora? Ahora sí, ahora sí. Okay. ok, ¿cómo podemos motivar a las chicas que no tienen mucha experiencia uh -huh. eh, eh, eh, y exponer su trabajo en social media? Mira, en mi caso, yo soy, a mí, aunque no lo crea, a mí me da paso lo que son los Facebook Live. Por esto, si ven en mis redes sociales casi todos mis videos, yo no hablo, yo hablo a través de lo que es los gestos. Eh, porque pues me da me da timidez um, y... yo creo que perdí perdí el perdí el sonido Cristina sí se está perdiendo ahora me, escucha? ¿me escuchan ahora me escuchan no tengo me escuchan Momento. Ok, Vamos a ver. ahora me ¿Sí escucha. me escucha? Sí. ¿Me escucha? Escucho. Sí. Ok, yo no la escucho, pero algo pasó aquí. Pero bueno, um, déjame ver. Ay, lo siento, Cristina, la tecnología no te... por ratitos. No, sino... no, te no te preocupes. Ok, um, por alguna razón yo perdí acá el, el sonido. Y déjame ver. Ahora no la Déjame ver, Cristina. No sé si la escuchan las compañeras. déjeme chequear con sí, ellas si los escuchan bien porque yo no la escucho. Vamos a ver. Déjeme saber si si me escuchan. Uh, there's a baby, Uh, Mohammed, I, I love your song. Can you tell me Oh, moment, okay? okay. Something happened, she cannot listen to me. And, uh, I mean, she can listen to me. But Ok, Cristina, sí, um, que ellas sí las pueden escuchar a usted, aunque ¿Sí? no me escuchen okay. a mí. Yo no la escucho, pero... ¿Ah? Ok, yo ¿me dejas saber? Porque yo la escucho. Ah, ¿Usted me puede escuchar a mí? Sí. Ok, entonces sigamos. sigamos. Ok, pues bueno, entonces... Ok, um, estábamos en el... ¿Cómo podemos aconsejar a las chicas a vencer okay. la timidez para que ellas puedan tomarle provecho al social media? Ok. Ok, estoy haciendo una prueba y sí se escucha. Ok, está bien. Ok, pues entonces mira, la, lo que, la, en mi caso, chicas, yo pues no soy muy buena en lo que son los live y yo lo que utilizo es mucho lo, lo que son las expresiones de la cara. Eh, que lo que puedo hacer es un, una prueba de lo que es lo que es el, el make-up, que fue uno de los videos que yo hago eh, en lo que es la, ¿verdad? Lo que, los videos que subo en las redes sociales. Así que les voy a dar un ejemplo de cómo yo utilizo eh, los videos, ¿verdad? Los videos que hago utilizando la, los gestos, en el caso mío, que yo a mí me da pacho lo que son los, los, los live. Así que les voy a hacer una demostración de lo que es la nueva base. Así que les voy a hacer con los gestos. menos así es lo que es lo que hago eh, cuando están lo que son face to face mira no hay por qué este tener miedo a las personas si la persona dice que no pues, como nosotros decimos una nueva oportunidad este eh, es atreverse atreverse a perder el miedo aquí no o sea, el, el, como dicen acá en puerto rico el miedo lo dejamos en la gaveta eh, y utiliza utilizar las herramientas, Este, Avon habla por sí solo, a la vez que tú presentas un, un producto, no tienes ni que hablar, porque tú le das ejemplo lo que es el suero a la persona a probarlo, y ella va a quedar encantada, no tienes ni que hablar, que te van a preguntar, ok, ¿de qué está hecho?, ¿cuánto este, de tanto?, ¿qué producto tiene?, o ¿qué cantidad?, o ¿qué ingredientes?, pues entonces tú hablas, pero la realidad es que el producto habla solo, eh, en mi caso uh -huh. está el labial, voy a algún lugar y me dicen, ay, me encanta ese labial, yo no tuve que hablar de decir que esto es de Avon. Al contrario, a oírle es que le digo, mira, mi labial es de Avon. Es este, perder el miedo, perder el miedo al principio, pues yo estaba un poco tímida, pero ya eso se pierde. <risas> Dejen saber si me están escuchando, por favor. <risas> Ok, um, yo, no te preocupes. Bueno, yo, yo, yo estoy esperando a que termine Okay, okay. okay um, tengo, tengo una pregunta este, y esta, esta, me encantaría que me la respondas. Claro. Normalmente, para uno cautivar eh, la, la atención de la persona cuando está viendo un video, casi siempre hace la descripción de lo que está haciendo, ¿verdad? Claro. Pero en tu caso tú solamente mueves, te maquillas. exacto cómo haces para vender? Mira, es que el video, nada más el video, no, no ni que hablar, el producto se vende solo. Por eso le digo a la chica que es como el, el, el, del, el del café, que yo hice un personaje, nada más. Yo lo que hice fue levantarle el café y ya pues, todo el mundo dijo, yo quiero el café. Y ya, con ese video nada más con el personaje que creé. Al igual que los productos, sí, estos los, los productos yo no tuve que hablar. Solamente me lo aplico, eh, muevo el pelo por un lado, por el otro, puse no sé cómo, cómo hacer, el, cómo me lo, yo mismo me lo aplicaba sin tener que hablar y mira el, el producto se vende solo. Además de que son excelentes. Ok, y bueno, eh, pregunta número dos, este, más o menos ¿Qué es el mensaje que te hacen llegar las personas que, que, que, que quieren ordenar de ti? Te dice, me interesa, me gusta. ¿Cómo conviertes una conversación en una venta? Ok, en el, voy a dar el ejemplo de los productos Sí. Me dice, ¿estos productos de dónde son? Eh, se puede utilizar para el cabello rizo, se puede utilizar para el cabello lacio, pintado o, te o teñido. Y ahí es que yo empiezo, ¿puedo, ¿puedes este, proveerme tu número de teléfono? La persona hasta ahora no me han dicho que no, yo la llamo y entonces ahí es que le digo, pues mira, los productos son excelentes para todo tipo, tipo de cabello, ¿no? tiene sulfato, son 92% natural, el producto todo tipo de cabello, le digo, ¿qué tipo de cabello tiene? Ah, tengo el cabello rizo, pues excelente, pues entonces, y entonces le empiezo a explicar poco a poco y le vendo los cuatro productos y solamente una llamada. Ok, okay. Um, siguiente pregunta, mito o realidad, ok, eh, muchas personas dicen, entre más usted muestra, más usted vende, en el caso tuyo, entre más videos has, has vendido más, o entre sí. más platicas has vendido más. Pues mira, yo estaba bien bajita en ventas, y dije, tengo que hacer algo, porque la realidad no, no, no tengo el tiempo de estar en la calle, eh, de entregar lo que son lo, los catálogos. Me funciona el catálogo virtual, eso me funciona el 100. Y mientras más videos hago, más, más eh, enseño los productos y más vendo. Que gracias a Dios, pues ya he aumentado las ventas. Ok. Y, y hablando y hablando del, uh, del viernes negro, ¿qué ventaja le estás tomando? ¿Cómo lo has promovido? Pues mira, ¿Qué resultados estás teniendo? Yo utilicé esto. Para el viernes negro utilicé el demo y le tiré fotos a todo lo que estaba en el demo para promocionar los productos. Y hasta ahora ya van 10 eh, clientes que me han comprado de lo que es el Black Friday, dejándolo el precio del demo. Ok, bueno, ¿quieres quieres darle algún consejo a las chicas que, que muchas se quejan? Eh, en esa me incluyo yo de decir, bueno, este, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. ¿Qué más hace falta para convertir eh, un, eh, una venta en línea exitosa? Ya tenemos, tenemos varias características a, a favor nuestro. Buena presencia en línea, buen contenido en línea, eh, también tenemos la constancia en línea, pero ¿qué hace que se convierta en algo exitoso una venta? Pues mira, es mantener, una es mantener el contacto. Porque a lo mejor te piden la información del producto, pero no te lo compran en el momento. Dale uno que otro día y vuelves y la llama. Mira, este, por ejemplo, mi Cristina Ramos de Avon, el producto que me pediste información. ¿Estás interesada? Mira que lo tengo en especial ahora mismo. Dale cariñito. Eh, ¿Quieres que te envíe una muestra para que pruebes el producto? Me dejes saber. Eh, y así mantener el contacto con la persona. Y mantenerla, tratar de mantener haciendo oferta yo trato de que de utilizar pues mucho el demo y hacer ofertas para este enamorar a la gente y que se mantenga okay, Le cariño, okay. la bueno con... este para el siguiente el siguiente nivel eh, eh, ya tienes una, una meta establecida y ya tienes este muchos de los requisitos cubiertos para cuándo, para cuándo está ese nuevo título yo espero que antes de que se año. yo espero que ya preparen <risa> el título Estamos trabajando, estoy trabajando Todavía fuertemente lo están trabajando. para eso. Sí, estoy trabajando fuertemente para eso. Quiero quiero llegar al próximo nivel. Ok. Y este, esta pregunta es, es bien importante para nosotros. Eh, ya revisé tu estatus de WhatsApp, Instagram, Facebook eh, y casi todos los otros que utilizas también, ¿verdad? Este, eh, ¿Qué tan importante es actualizar el perfil de todos estos eh, medios de comunicación? Primero, no hay no se puede estar subiendo dos o tres cosas en el mismo día, porque la persona pues va a obviarte y va, ok, ya, ella subió muchas cosas el día de hoy y la aburre. Tratar de subir de uno a dos, eh, ya sea video o foto, o un video y una foto en, o sea, diario, o dejarlo un día sí, un día no, para no aburrir a, la, a, la, a tu cliente o a la persona. Y no escribir demasiado sobre los productos, o sea que... Dale un detallito porque entonces le das mucha información y no tienes dónde agarrar al cliente. ok um, a todas las que están conectadas ahorita, yo quiero enseñarles tu perfil. No sé si me pueden ver tu perfil de Instagram porque este me gusta cómo lo tienes organizado, este videos, eh, promociones, este comentarios, verdad, eh, muy activo lo que es este tu lo que es tu canal, este, puro contenido de todo lo nuevo que va saliendo. Este, cuando, cuando escuchamos, eh, si, no, no sé si recuerdas, estuvo la especialista en social media en Puerto Rico y ella nos comentaba en esa ocasión de la importancia de tener un buen contenido, verdad, uh -huh. para, para tener lo que es el, el, el, el compromiso de la persona que está recibiendo lo que está compartiendo. Entonces, eh, ¿cómo te ha funcionado el interactuar con personas que nunca, eh, que te siguen, pero nunca has sido amigo de ellos? ¿Qué ventaja le podemos tomar a esas, a esos comentarios o cómo, cómo establecernos como una venta sin ser demasiado vendedora? Mira, en cuestión de los comentarios, cuando yo veo que son este, chicas nuevas que yo, yo nunca había visto que agregan, porque pues, el perfil es público. Este, yo me acerco a ella. Eh, le envío cualquier foto de algún artículo que yo esté promocionando en el momento. Eh, pues, si, te, si, si gusta, puedo pedirte más información. Si está cerca de mí puedo visitar el, al hogar y hablarle del lo, de producto. En mi caso pues yo vivo a, de, de... Yo tengo clientes de, pues, de otro pueblo acá en Puerto Rico y a veces viajo una hora y tanto para ver estas clientas porque no me gusta perderlas, o sea, así que trato de bajar de una a dos veces en semana para este ver ese tipo de clientas que están activas conmigo y esas chicas nuevas si tengo la oportunidad de visitarlas la, lo hago lo hago. Okay. Sí si le, le, le, este? le, le pido la, la dirección le envío una muestra así no, okay. aunque, no aunque Y no también pongan. quería preguntarte qué impacto tuvo el haber asistido a tu primer Red Fest la primera vez. ¿Y cómo cambió la visión de tu negocio? Mira, de este de este refresco, yo aprendí muchísimo, tanto de las redes sociales como de los productos. Eh, la forma en que uno puede venderlos, este, o sea, yo, yo absorbí demasiado. Y este, en cuestión de las redes sociales, eh, yo estaba cometiendo unos errores, que son los múltiples hashtags, que si hashtag tal cosa, y yo tenía como 10 o 15 hashtags. Eh, y otra cosa era que escribía demasiado y se perdía mucho la información y estaba llegando a, a, a lo que quería llegar. Al hacer todo como este nos lo dijeron en el refresh, pues, wow, tengo hasta más seguidores y, y más atención, más likes. que okay. okay. De verdad que le saca un provecho y en cuestión de venta y liderazgo en, en el resto de Puerto Rico del año pasado de este año que estamos por terminar que, cua, que cuando nos conocimos eso estuvo de maravilla toda <ríe> la fiesta sí. eh, cuando cuando vino eh, eh, el speaker que ustedes tuvieron el motivacional que tuvieron verdad este él hablaba de algo muy importante y dijo de, de del impacto que causa eh, el asistir a este tipo de eventos, sí. pero ¿cómo podemos mantener el optimismo y el entusiasmo una vez que llegamos a nuestras casas para continuar nuestro negocio, verdad? Este, Las palabras de este motivador, ¿cómo han influenciado desde esa época para acá? Es amar lo que haces, es, es amar, o sea, que le te tengas pasión a lo que haces. Es como cuando estás en un, en un lugar de trabajo y no te gusta lo que estás haciendo, lo vas a hacer mal. Eh, en mi caso, yo amo a eh, yo hace tiempo me hubiera ido por cuestiones de mi, de mi estudio, pero trato de organizarme, que esto es algo bien importante cuando tú estás eh, haciendo, tienes trabajo o estás estudiando, es simplemente organizarte, algo que no estaba haciendo yo, y por eso es una de, la, de las cosas que yo bajé en venta. Tienes que organizarte y tener tiempo para todo. Y amar lo que haces, me encanta Avon, yo soy una Avon lover, y... Todo yo, a mí me, me dicen algo, yo ya rápido le digo, ay, pero tú eres excelente vendedora. <risa> <risa> Así que este, o sea, a mí me encanta, algo, es simplemente eso, es apasionarte lo que haces. Ok, bueno, tengo unas preguntas. Okay. Sí, claro. Eh, aquí Rosa de la O dice: este, ¿Cuánto es lo que vendes por campaña? verdad Así que si ellas tienen curiosidad de saber. Más o menos cuánto es lo que tú vendes, yo antes, ya que estamos hablando del social media claro, para que pues, claro. se apuren o nos apuremos a, a vender, ¿verdad? Pues mira, yo antes solamente hacía de 200 a 300 dólares eh, por campaña y ahora estoy sobre los 900 a 1.000 dólares por campaña. Y espero que más. Okay. La meta es seguir creciendo. Pero pero me imagino de que también ha habido, el principio fue difícil, ¿verdad? Bien para difícil. Para Sí, es bien difícil por eso. Este, yo no pasaba de los 200 dólares, y eh, eh, 200, 250 y yo trataba para tratar de no perder el título eh, por cuestiones de venta. Así que eh, pues, cuando empecé con las redes sociales, yo les digo que las redes sociales eh, me encantan y este, las redes sociales es lo que me ha ayudado a mí a, a lo que es este subir en cuestiones de las ventas. No es fácil, okay. yo les digo a las chicas que no es fácil porque al principio es bien difícil, pero es tratar de jugar con ellas, porque nada es difícil. Eh, incluso le tienen muchas le tienen miedo a lo que es la aplicación de Avon Now, y eso eh, Avon Now es lo mejor que he sentido, porque te deja hacer la, las cosas en cualquier lugar. Así que chicas, este las invito a que entren en lo que son las redes sociales sí. para que aumenten bueno, las ventas. Ahora, ahora hablemos de las mejores prácticas. ¿Cuáles son las mejores prácticas que debemos de seguir para ser exitosos? Eh, ¿En qué aspecto? ¿Sí, sí, sí, ¿Sí me escuchaste? Sí, sí. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? Hablando de prácticas de negocio, de publicidad, de promoción, ¿cuáles serían los mejores consejos para que las chicas, incluyéndome yo también Eh, creo que perdí bueno no sé si me están escuchando pero es no eh, apasionarte lo que haces eh, el, el, el, lo que lo, todo lo que estás haciendo en amor que, que te apasiona lo que estás haciendo. Eh, buscar herramientas que te ayuden a llegar a, a, a llegar a alcanzar lo que lo que deseas, rodearte de personas que tengan tu misma visión, eh, tanto eh, líderes que las líderes te ayuden, gerentes de distrito, rodearte de personas que tengan tu misma visión y, y, y, y quieran llegar a donde tú a donde tú quieres llegar, eh, leer, leer este todo lo que tenga que ver con, con éxito, liderazgo. Eh, siempre tener un pensamiento positivo porque con las cosas negativas no, no se trabaja, y no te llega, no, no te da oportunidad a que sigas creciendo en lo que son las cosas negativas. Así que estudiarte de personas positivas, buscar las herramientas que necesites para, para llegar a tener éxito y perderle el miedo a hablar. Okay. Y perderle el miedo. Y, y de los productos nuevos, ¿cuál es tu favorito? Mira, una razón, me, una razón. Una razón, wow, que le dio vida a mi, a mi cabello. Eh, ya no se me cae tanto. El, el rizo ha definido, eh, bueno, lo, yo, yo he gastado en, en, en productos para el cabello rizo y le tenía miedo a los productos, pero... En el prefest le pregunté a la chica y ella me, me explicó o sea, detalle por detalle de, de cómo utilizarlo y ya, si se me acaban, yo tengo que comprarlo rápido. Y, la, y el otro producto es la base, porque eh, cubre bastante, ahora mismo yo tengo aquí todo esto eh, con acné y pues realmente cubre demasiado, así que mis productos favoritos son estos. Pues. Se los recomiendo 100%. <risas> Ok, um, yo he visto muchos entrenamientos ok, este, de, de clases de nuestros expertos que nos han estado dando la información, pero yo te quiero pedir un gran favor. Claro. Que perdí el audio, no te escucho. Ok, um, yo, que, yo, yo te quiero hacer un gran favor. Hemos visto muchos entrenamientos, hemos visto mucha información, pero eh, yo quisiera que si tú puedes hacer un video en vivo, okay. claro. dándonos uh, desde tu punto de vista la aplicación eh, como toda una experta, porque yo te he visto en, en los seminarios que ustedes han tenido, que has participado y sí. que este, eres toda una experta en la materia. Así que yo quisiera de que te tomes tu tiempo y nos invites porque tienes mucho para compartir y o sea, quien quita y eso te hace más famosa todavía como tú un estilista verdad y este y maquillista al mismo tiempo así que yo espero de que no, no nos dejes mal y te hagas ese video pues mira chicas lo primero que les voy a aconsejar es que tome cada vez que Avon le dé una oportunidad de tomar un seminario un taller de maquillaje o de los productos cojanlo porque yo no tengo experiencia yo no yo no he estudiado nunca lo que es este cosmetología o, o he cogido cursos de maquillaje y todo ha sido a través de ellos y pues los vídeos que uno ve a través de YouTube así que no cada vez que tienen esta oportunidad así que aprovechen sí. eh, voy a empezar con lo que son los productos chi los productos chi siempre nos vamos a lavar el cabello con el champú por el champú Muchas me dicen que les deja el pelo duro, pero tienen que utilizarlo rápido con lo que es el acondicionador. Este acondicionador hay que dejarlo de 5 a 10 minutos puesto en el, en el cabello, ya sea con una, un gorrito o con sí. un, un, un rabito. Luego de retirarlo vamos a utilizar, en mi caso el cabello rizo, eh, el spray que, el, o el atomizador de lejos. Déjame ver si se ve por acá, por acá, por acá de lejito en lo que es en todo el cabello desenredamos el, el, el cabello y para eh, coger el eh, verdad hacer o definir los rizos vamos a utilizar el suero sin miedo coger bastante lo aplicamos en el, en el cabello subiéndolo no, no ¿verdad? el movimiento suave todo el tiempo y si tienes algún este eh, blower o difusor, pues utilizarlo siempre hacia arriba. En el caso de las chicas que se utilizan blower o se planchan el pelo, el administrador eh, con el pelo húmedo, de lejito, y cuando terminen de, de alisarse el pelo, entonces utilizan un poco de lo que es el suero, este poquito, porque si no, entonces se pone muy grasoso. Así que, chicas. Ya, estos esto son todas unas expertas en el producto chino. <risa> ah, no tiene sulfato, tiene sulfato, son 92% naturales. Les invito a que vayan a, la, a los beauty, a, a, o a los beauty parlors, okay. como, le digan, como le digan, y los ofrezcan los productos para que lo prueben allí. Allí hay muchachas que se van a lavar el pelo. Mira, yo puedo lavarte el pelo con mi champú Y terminan teniendo clientes. Wow. <risa> Bueno, yo estoy feliz de que hayas estado aquí con nosotros, de que gracias. Pues, nos hayas compartido muchísimo de todo lo que sabes. Eh, yo soy tu fan número uno porque yo veo Ay, todos yo los sí. videos, así que yo a todo, a todo lo que miro yo todo le doy like, ¿verdad? Así que este, muchísimas gracias este, por haber gracias, participado y, y espero ver ese video ese tutorial claro. porque nos va a servir a todas a nivel nacional claro, claro y este, sí. si yo te sirvo de plataforma pues úseme y con mucho gusto lo Perfecto. hacemos este, para, para que nos enseñe a todas, ¿verdad? Así que claro, Puerto Rico claro. muchas felicidades porque tienen muchas representantes tan exitosas y me encanta verlas trabajar con tanta pasión. Yo soy su fan número uno de todas de ustedes así que este, les mando un abrazo a todas y a todas las que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias. Quiere despedirse desde de ellas este claro gracias a todas por eh, darme la oportunidad de, de llegar a ustedes y llevarles un poquito de sabor boricua eh, amen lo que lo que hacen Avon es una excelente herramienta para todo eh, no le pierdan el miedo a las redes, el miedo a las redes sociales. Estoy abierta a, a que si alguna tiene duda eh, de cómo hacer un video una foto, lo que sea, pueden escribirme o, o, a través de las redes sociales. Eh, en Facebook me consiguen como c.a.fashion eh, by Cristina Ramos. Y en Instagram me consigan como Cristina Ramos underscore Eibon Puerto Rico. Así que estoy abierta a, a darle consejos si lo necesitan. Y gracias, Ana, ¿verdad?, por darme la oportunidad eh, de estar eh, contigo. Muchísimas gracias por haber aceptado. Les mando un abrazo. Este, gracias. Y gracias a todas por haberse conectado, chicas, que tengan un feliz fin de semana. Y ya no sigamos comiendo mucho porque <risa> nos vamos a hacer gorditos. <risa> no, la pero, para, pero allá, para eso ¿no? están los productos Espira. Así que... <laughs> okay. <laughs> bye bye.